Mis amigos, y en el contexto de lo que está pasando en las últimas horas, a esta hora que estamos grabando el video, con respecto, respecto al intento de... ...contra Vladimir Putin por medio de drones cargados con explosivos que iban rumbo hacia el Kremlin, allí a la sede donde se encontraba Vladimir Putin y que fueron derribados por los sistemas de defensa aéreo que tienen instalados allí en el Kremlin... En las últimas horas, y esto es bueno darlo a conocer, ¿Qué fue lo que dijo Estados Unidos con respecto a esta noticia? Pues efectivamente quien se ha pronunciado es el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, respecto a esta situación. Ha dicho que desde el norte no pueden validar los reportes sobre el ataque con drones ucranianos contra el Kremlin. Y eh, efectivamente el funcionario norteamericano Blinken afirmó este miércoles precisamente que han visto los informes pero que no le pueden dar validez de ninguna manera, simplemente no lo sabemos. Veremos cuáles son los hechos. Esto lo declaró a periodistas durante su participación en el foro World Press Freedom Index, celebrado este 3 de mayo en Washington. Le fue preguntado que si de ser cierto o de ser veraz la información que está entregando Rusia sobre la implicación de Kiev a responder si Washington condenaría a estos ataques en caso de que se confirme la autoría de Kiev el funcionario de Norteamérica indicó de que se tratan de decisiones de Ucrania, cómo se va a defender o cómo va a recuperar su territorio de otro lado, pues en las últimas horas también, Vladimir Zelensky habló directamente desde su visita allí a Finlandia en donde se ha reunido con el primer ministro Ninisto, eh, para hablar un poco sobre el tema de los apoyos militares pero Zelensky niega la implicación de Kiev en el ataque contra el el Kremlin, el presidente ucraniano Zelensky, niega estar involucrada Kiev en el intento de ataque con drones contra el Kremlin perpetrado la noche de este martes al miércoles, así lo declaró durante una conferencia de prensa celebrada tras la cumbre nórdico-ucraniana que tuvo lugar este miércoles allí en Helsinki. ¿Qué fue lo que dijo Zelensky? No atacamos a Putin ni a Moscú. Estamos luchando por nuestro propio territorio, defendiendo nuestros pueblos y ciudades, dijo de acuerdo con Zelensky. Ucran tiene diferentes armas y suficientes por lo que no las utiliza en ningún otro lugar por eso no atacamos a putin eso se lo dejaremos al tribunal fueron las informaciones que entregó de último momento el presidente Zelensky luego de conocerse la información de la perpetración de este ataque contra el kremlin específicamente de los drones que acusa a rusia que iban dirigidos hacia la residencia de vladimir putin para atentar contra su humanidad y una de las declaraciones que eran esperadas se da hace pocos minutos por parte del vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. Estamos hablando de Dmitry Medvedev que se ha pronunciado después de la acción con drones al Kremlin que según Rusia pues tenía como objetivo acabar con la vida de Vladimir Putin oído a lo que está diciendo el funcionario de El Kremlin según la información que está presentando el periódico TAS luego de lo sucedido allí en El Kremlin pues el vicepresidente del Consejo de Seguridad ha remitido fuertemente a través de su escrito en el canal de Telegram diciendo que a Rusia no le queda otra opción más que la eliminación física del presidente Zelensky y su camarilla. Fue lo que dijo el miércoles el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, en su canal de Telegram. Son las expresiones del funcionario, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia en las últimas horas respecto a lo acontecido en el Kremlin con los drones de que fueron eliminados por el sistema de defensa ruso ubicados allí y que evitaron que impactaran en la residencia de Vladimir Putin. De otro lado, la ONU también habló sobre este asunto. Naciones Unidas hizo un llamado a las partes de conflicto. Naciones Unidas hace un llamado a las partes en conflicto allí en Ucrania para que se abstengan de usar retóricas y dar pasos que conduzcan a una escalada, declaró este miércoles el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq. El alto funcionario añadió que la organización no puede confirmar los informes de los ataques con drones ucranianos en contra de el Kremlin. Muchos opinólogos se aventuran a decir que este intento de asesinato es una falsa bandera de Rusia, porque consideran que Rusia tiene a su favor el sistema de guerra electrónica más avanzado del mundo y los sistemas de defensa pues más avanzados allí en Moscú. Otros consideran este acto que puede producir una escalada del conflicto en Ucrania en vísperas de lo que es el desfile del día de la victoria para el 9 de mayo. El Kremlin dice que Putin eh, sigue trabajando de una manera normal. Algunos analistas independientes dicen que este tipo de actos tiene como presunto objetivo obligar a Rusia a responder de manera fuerte y desde Ucrania responsabilizar de la escalada del conflicto a otros que advierten que es otra forma de desgaste psicológico. Mirando otras declaraciones va mucho más allá que dicen que se han Sobrepasado la línea roja, y si esto puede desencadenar el, es el escalamiento de lo que sucede allí en Ucrania. ¿Cuál creen ustedes, amigos, que puede ser la respuesta del Kremlin ante de esta situación? ¿Cuál será la respuesta de la OTAN? Bueno, ya Estados Unidos niega los reportes. El oso saldrá enfurecido a mostrar todo su poderío militar de acuerdo a esta acción de las últimas horas. ¿Desarmará la contraofensiva de Ucrania-Rusia antes de lo previsto? Porque después de este supuesto intento de hacer que Rusia afirma lo planeó Ucrania para quitarle la vida a Putin. ¿Qué viene? No lo sabemos y solo el tiempo nos mostrará los hechos. Se conoce que Rusia perpetró ataques contra Ucrania, específicamente contra puntos militares de Kiev. Se habla de Gerson y de Kiev, donde los sistemas de defensa aérea fueron atacados por parte del ejército ruso. También desde el Kremlin están diciendo que se prepara una provocación militar en Transnistria, donde según la inteligencia rusa, fueron dirigidos allí para realizar sabotajes. Denuncian que se estaría preparando la toma del control donde se almacenan los armamentos soviéticos según la inteligencia de la Federación se estaría preparando para el 15 al 9 de mayo. Pero bueno, Zelensky está en Finlandia a la hora que estamos grabando el video y pues allí estuvo hablando de temas concisos que es bueno la ayuda militar que necesitan las tropas de Kiev para seguir luchando contra las tropas rusas en las últimas horas se conoce que Rusia tomará represalias en caso de que la OTAN utilice territorio finlandés es lo que ha dicho María Zaharova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia que según TAS ha dicho lo siguiente, seguimos de cerca los planes de la OTAN con respecto a Finlandia, confirmamos que Rusia se verá obligada a tomar medidas de represalia tanto de carácter militar, técnico como de otro tipo para frenar las amenazas a nuestra seguridad nacional que surjan en este sentido, dijo el diplomático en la rueda de prensa sobre el miércoles comentando los planes para concluir un acuerdo que permita al ejército del norte usar el territorio finlandés. La portavoz también señaló que Moscú considera tales planes como una pérdida de soberanía de Helsinki, sin embargo, tanto la propia Finlandia como como la OTAN deben darse cuenta que de llenar el norte de Europa con tropas solo contribuirá a aumentar las tensiones militares y políticas también en esta región fueron o fue la respuesta por parte de María Zaharova para las intenciones de Finlandia de militarizar o de permitir el uso del territorio por parte de, de el gobierno finlandés a las tropas de Estados Unidos, allí luego de la adhesión de Finlandia a la OTAN y el acuerdo que ya pues se está finiquitando entre Estados Unidos y el gobierno de Finlandia para usar el territorio de las tropas estadounidenses bueno, pero también eh, Zelensky en las últimas horas en la reunión que tuvo con el ministro Ninisto eh, Vladimir Zelensky afirmó este miércoles que las fuerzas armadas del país pronto van a lanzar una contraofensiva contra el ejército ruso, Asimismo, el mandatario expresó su confianza en que este paso ayudará a Kiev a conseguir aviones de combate de sus aliados occidentales en lo que expresó hasta ahora las nuevas decisiones sobre el suministro de equipos militares a Ucrania se han estado tomando después de que las tropas ucranianas empezaron a tomar la iniciativa en el campo de batalla. En la visita oficial, por invitación de su homólogo finlandés Saúl Linisto, Zelensky dijo que por eso estaba seguro de que pronto tendrían aviones, porque pronto haremos una ofensiva y después de eso estoy seguro que nos darán más aviones. Preferiría que fuera al revés, ya que sería más fácil para nosotros, pero es como es y estamos agradecidos. Los necesitamos realmente, los necesitamos, reiteró el político refiriéndose a los suministros de aviones. Por su parte, Jekveni Prigozhin, fundador del grupo militar Wagner, afirmó en esta misma jornada que la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania ya comenzado y que su fase podría activarse en los próximos días según sus palabras las fuerzas de Kiev también se han vuelto más activas fuera de las fronteras históricas de Ucrania observando la situación en diferentes provincias dijo Prigozhin, haciendo referencia a los ataques con drones y explosivos que se han registrado en los últimos días incluyendo el de las últimas horas el ataque con drones a el Kremlin